¿Cómo se escucha por ahí el audio, a ver, confirmenme en el Facebook, en el YouTube. ¿Cómo se escucha por ahí? A ver, coméntenme en, en YouTube ¿Cómo se escucha? Estoy esperando que me comenten en YouTube, por favor, cada que empecemos el video, este los snipers por favor encárguense de checar el audio primero si se escucha si no se escucha, pues de inmediato para que me hagan saber y no eh, prolongarnos más ¿Se escucha bien? Ok, bueno Fíjense que me hablaron de la agencia de Francia es eh, nos están pidiendo la colaboración con la misma nota. Qué complicado resulta explicarles detalladamente toda esta situación de Michoacán. Qué complicado resulta hacerles eh, del conocimiento todo, todo, todo: que son pueblos unidos, quiénes son los de los reyes, quiénes son los de Tepeque por qué anteriormente eran jaliscos, por qué ahora son contrarios de Mencho, este, todo esto resulta muy enredoso para las agencias eh, fuera del país, me imagino que también para algunos seguidores, pero más que nada, por ejemplo, esta agencia que quiere hacer un especial sobre esta noticia, y que de alguna manera te piden todos los datos, y de repente, pues, les estás explicando, explicando, y te vuelven a preguntar lo mismo que ya les explicaste, porque, pues para empezar, ni siquiera los nombres de los pueblos, pues tampoco no se les hacen muy comunes, ellos están acostumbrados a escuchar Guadalajara, Acapulco, Monterrey, y cuando les hablas tú de Tangancícuaro, Tangamandapio, Peribán, Chilchota, derecho, pues hasta parece como que estamos hablando en otro idioma diferente eh, la gente no entiende por qué muchas personas no denuncian, o sea para, para todas estas personas de Europa porque la agencia francesa es de Europa para todas estas personas de, de Europa Probablemente para ellos pues no pasa nada, ¿no? O sea, que la familia vaya y presente la denuncia, que diga lo que les hicieron y pues la fiscalía va a ir por las personas, los van a agarrar y los van a meter a la cárcel y se va a acabar el problema. Fíjense qué sencillo. Qué qué diferente piensa la gente por allá. Me imagino que también aquí en Estados Unidos aquí en Estados Unidos la gente dice lo mismo, dice, ¿por qué se dejan cobrar? ¿y por qué les van a pagar un dinero si no están haciendo nada? ¿y por qué se van a dejar quitar el carro? ¿y por qué te van a bajar de tu carro? ¿Por qué? es más, hay gente que me dice, ¿y por qué me van a revisar mi celular? les dice uno, no vayas porque te van a parar, te quitan el celular, te lo revisan y se encuentran, ¿pero quiénes son ellos? ¿son gobierno? ¿qué son? nada, son civiles, que se sienten dueños de la gente, que se sienten dueños de los pueblos, ok, ok, ok, pero ¿por qué me van a quitar mi celular? pues por sus huevos, porque ellos quieren, porque son los que mandan, pero pues si a mí me quitan el celular, yo voy y le digo a la policía, voy y le digo a los militares, por eso pues, pero los militares están con ellos, en la fiscalía de los reyes, el fiscal de los reyes, Toda la gente que trabaja en la Fiscalía de los Reyes está conectada con Huicho y con Poncho. No hay ninguna posibilidad de que una denuncia proceda por la vía legal, porque todos están coludidos con ellos. A la gente le hacen algo y la gente mejor prefiere irse del pueblo. La gente mejor prefiere abandonar la ciudad a meterse en problemas con ellos. ¿Cuántos carros no se robó el mentado pollo a la orden de Poncho La Quiringua? ¿Se acuerdan? Aquí destapamos ese problema. ¿Cuántos carros no se robó el, el pollero? El pollero le dicen. De los carros que se robó el pollero, por lo menos de 10 personas no se volvió a saber nada. 10 personas que fueron... Eh, desaparecidas, a ese démele 7, es más, yo le voy a dar 7, listo, ya se fue, 10 personas, de los carros, que se robaron, los de los reyes, ya le di 7, ya lo mandé fuera del canal, fueron desaparecidas, y la fiscalía, no investigó, ni un solo caso, la camioneta del señor, que se apellidaba, bueno, se apellida, este, desde la camioneta, ¿se acuerdan del caso de la camioneta, la camioneta azul, creo, era, ¿no? Por aquí tengo el caso, porque son dos familias, con los mismos apellidos, que están pasando por la misma situación, total, que, para poderse robar un carro, desaparecen al dueño del carro, para que no denuncien, para que no digan nada, para que no hablen y no expongan lo que verdaderamente está ocurriendo, es una verdadera pena, que desafortunadamente el gobierno se ponga de parte de ellos, lo mínimo que hace falta es investigar, con que se hagan las investigaciones, con que se hagan las cosas de la manera correcta, con eso es suficiente para que los sujetos se vayan a prisión. ¿Cómo ven que el gobernador, en lugar de investigarlo, sale a decir que no es posible que sean ellos que porque ellos no operan así? Ya le abrimos la cámara para sacar ahorita la ubicación. Ahorita, cuando se prenda la cámara, podemos entrar al IP y podemos checar, la cuenta del fulano, se llama Gerardo Alcaraz, un sujeto que no se ha puesto pelotas, porque tiene un chiquillo, pero yo creo que no ha de ser de él, ese chiquillo que tiene el Gilberto Alcaraz, ha de ser yo creo del Sancho, porque toda esa gente corriente, que opina detrás de las redes, desde cuentas falsas, no se les puede llamar hombres, y no se les puede llamar, este pues ni siquiera les deberemos de considerar como seres humanos, yo sí lo he dicho, sujetos que no tienen consideración por las demás personas, no se les puede considerar dentro de lo que son los humanos, está muy equivocado el presidente de la república, al quererles dar tanta consideración, a estos personajes que hacen tanto daño, Allí está el resultado de haber votado todos por el mismo partido para todo. No hay oposición, no hay quien defienda a la gente. Si el gobernador dice algo, ahí quedó todo el problema. Yo no recuerdo nunca la historia de la delincuencia que un gobernador saliera a defender a esos sujetos. Por lo menos Silvano Auroles se hacía güey. Silvano Auroles no los defendía, se hacía tonto cada que le preguntaban, porque él bien sabía que los estaba protegiendo, Silvano sabía que los estaba protegiendo, Silvano sabía la relación que tenía con ellos, por eso Silvano Auroles no contestaba nada, pero este Bedoya salió sin vergüenza, salió cínico, además de que inepto y cobarde, de verdad, y le vuelvo a comentar, me dicen las personas que me preguntan, por ejemplo, de España, que me preguntan, por ejemplo, bueno, de España, de Francia, eh, me han estado preguntando por la nota, me han estado preguntando la información de los reyes, que porque ya investigaron y pues que no aparece en ningún lado que haya un grupo operando en los reyes. Bueno, es que la gente que opera en los reyes no son reconocidos como delincuentes esto es algo que también deben saber todos los seguidores y toda la gente que nos mira desde otras partes del mundo esta gente mala de los reyes el gobernador los tiene mencionados como gente del pueblo que se está defendiendo ¿para qué? para poderse reunir con ellos para poder visitarlos a cada rato va el gobernador a Tepeque a cada rato va a los reyes, a cada rato va a Buenavista les mandan gobierno a que cuiden las entradas de los pueblos, porque según ellos, fíjense, el gobernador les manda seguridad, con el pretexto de que está mandando a cuidar campesinos, de que está mandando a cuidar, empresarios, aguacateros, y demás, no es cierto, mi gente, ni siquiera Hipólito Mora es empresario, Hipólito Mora también tiene, parcelas robadas, gente que desapareció, gente a la que le quitó las propiedades, acusándolos de que eran templarios, les quitó las huertas, les quitó las limoneras, les quitó la fruta, y se sentó en todo ese, en, toda, en todas esas hectáreas, y parcelas, allí de lo que es la ruana para adelante, los medios deberían de hacer, una investigación de periodistas, utilizar el verdadero periodismo, para destapar, toda esta clase de personajes que están, perjudicando a los michoacanos, ocultos en las faldas del gobernador, señor gobernador, le exigimos a usted, que presente, de manera detallada, ¿Cuántos grupos opera en Michoacán? Para que usted mismo se dé cuenta que es mentira que dice que la nueva generación tiene el control de todo el Estado. No es cierto. Si usted tuviera los huevos de hablar las cosas como son, señor gobernador, si su secretario de Seguridad Pública desquitar el sueldo, porque cobra un dineral el secretario de Seguridad Pública por hacerse en dejo todo el tiempo. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán debe tener un mapa delictivo donde tenga documentados qué grupo opera en cada pueblo, cómo están organizados entre ellos y cuál es la verdadera raíz de toda esta situación que todos los días deja desaparecidos y gente sin vida. hay bastante gente, que de alguna manera no tiene idea lo más mínimo lo que verdaderamente se sufre el infierno de michoacán, haber votado por morena en michoacán se convirtió en el peor error que pudieron cometer los michoacanos, si ya la habían cagado votando por Silvano Aurores después de haber votado por el PRI, miren, votar por el PRI ya no era opción, porque el PRI se vendió con los caballeros templarios, y por culpa del nexo del PRI, con Nazario Moreno, Quique Plancarte, Memo Valencia, surgieron las autodefensas, la gente, porque a huevo tenían que votar, Decidieron votar por el PRD. Pero déjenme recordarles algo. ¿Saben por qué votó la gente por el PRD? De Silvano Auroles. A ver quién me puede decir. ¿Por qué votaron por Silvano Auroles en Michoacán? Voy a esperar a que me digan. A ver quién por ahí sabe la respuesta correcta. ¿Por qué se votó en Michoacán por Silvano Auroles? cuando el tiempo de las autodefensas, exacto Jacinto Adán, porque Andrés Manuel López Obrador, lo presentó en Michoacán, como la salvación, no Brad Gómez, porque Andrés Manuel López Obrador, llevó a Silvano Auroles, por todos los municipios, promoviéndolo como la única solución para el estado fue Andrés Manuel López Obrador del PRD en la alianza que tenían lo que hizo que Silvano Auroles fuera gobernador de Michoacán entonces es la segunda vez que la gente vota en Michoacán por recomendaciones de López Obrador es la segunda vez que gana un candidato de López Obrador en Michoacán, Silvano Auroles era candidato de López Obrador, es más, para toda la bola de güeyes, que ahora se dan topes en la pared, hablando de Enrique Alfaro, también Enrique Alfaro ganó, porque Andrés Manuel López Obrador, ofrecía a Enrique Alfaro en las campañas, bueno, saben por qué razón, López Obrador iba con todos los candidatos por billete. En Guadalajara la gente sabe que López Obrador fue a Guadalajara a agarrar billete para su campaña a cambio de darle la candidatura a Enrique Alfaro cuando Enrique Alfaro era presidente municipal de Guadalajara. ¿Cierto o falso? ¿Me van a negar que es mentira que en todas las campañas de Enrique Alfaro andaba López Obrador para arriba y para abajo? Igualmente en Michoacán también, igualmente en Guerrero, igualmente en todos los estados donde la gente escogió narcomandatarios. En todos los estados donde mandan los grupos delictivos, Obrador estaba presente pidiéndole el voto a la gente, para que sepan. Por acá nos mandaron un mensaje, a ver, espérenme. A ver, vamos a abrirle la llamada por acá. Hey. Échale por ahí, vale, ¿nota tu patrón? Échale. Échale por ahí, Magrey. Pinche Maguey, vieras cuánta gente me has dado tú para el canal, ¿vale? Ya toque. Tus videos son los que más seguidores tienen en el canal, los que más seguidores suscriben al canal. Pues mientras haya tiempo, Maguey, como quiera, ustedes acomodense sus tiempos. Y pues aquí estamos al pendiente para lo que se ofrezca. de la ruana, al cabo toda la, toda la gente de la ruana sabe cuáles casas son ¿Y Polito Mora sí, tiene, tiene gente? gente? Sí, le, le quitó las casas a unas personas de la vida de, de, de la ruana y con eso de que los comunitarios y ahorita tienen tiene metida a mucha gente en esas casas que dice la misma gente de la ruana que no salen para nada de, de esas casas y que son gente colombiana, que no son de, no son de aquí de México los vatos que hijos de la fregada, vale. Lo más para que veas es el Hipólito. Y toda la gente de la Ruana lo sabe porque es la que me está diciendo mierda. Oye, entonces no es cierto que la mancha es el jefe de plaza de la Ruana? No, nah, ese güey es el que se roba las vacas. Sí, sí, ese güey del pollero se roba las vacas y, y se las dio a para los reyes. O las gallinas, los hijos de la chingada, que ya, ya ni vacas dejaron. O sea, ya andan de robabacas, ¿sí? ¿de? pregúntale a la raza de guanaditas si hace, hace unos días por ahí iba, iba en chinga por allá en una camioneta con unas vacas el güey bueno Magui pero que esa gente no le pagan un sueldo que no tienen un sueldo ellos fijo pues tú sabes que el, que el perro que es hueve, huevero aunque le quemen el hocico contigo contigo cuánto ganaban contigo Magui cuatro mil pesos cuatro mil pesos al qué al, al mes ¡Ah, chingado! ¿Cuatro mil a la semana? Sí. Sí, yo les pago cuatro o cinco mil pesos a la semana. Hasta seis mil pesos les pago aquí. A dos, tres, les pago seis mil pesos. ¿Cuánto le estarán dando allá donde andan con los... con los robabacas? No, mala la chance que te puedas robar lo que quieras robarte por ahí. Fíjense que sí, mi gente, desde hace tiempo se ha manejado esa versión de que... desde que estábamos de autodefensas mucha gente quería irse a trabajar con el gordo, quería irse a trabajar con el boto, bueno, hasta con el americano, con el agente del Camoni, porque allá, bueno, les pagaban creo que dos mil pesos en aquellos tiempos, pero les daba libertad de poder robarse un carro, de poder meterse a las casas, de poder agarrar de lo que hubiera en las casas, y había mucha gente que prefería pues irse a trabajar para allá, para aquellos lados, me imagino que sigue pasando lo mismo, ¿no? oye por cierto que se volvió famoso el huicho de los reyes, fíjate con el video no, que bárbaro, ¿no? con el video de la de la señora que le cortaron el pelo, vale, no lo has visto el video Que se, la desechan, se las echan, se las echan a la gente, al hijo del abuelo, pues. Uh -huh. no más te voy a decir una, hay, hay, que no, eh, que, que, que, si alguien que esté escuchando que es de Bola de, de Ticuiluca, que, que me desmienta, si por ahí no, no desapareció a una mujer de, de un. de un. de por ahí de un negocito que tenía por ahí. ¿En Ticuiluca? Sí, por ahí pasa parte, por esa parte por ahí desapareció una mujer toda la gente sabe la lo que pasa es que nos están hablando de allá de, de, de los periódicos de Europa, de Francia y de por allá la gente no entiende por qué esa gente no denuncia ellos piensan que es nada mal de ir y presentar la demanda y pues van a ir a agarrar a Huicho y van a ir a agarrar a los que le hicieron eso a la señora pues no, no es tan fácil, la gente no sabe que tienen comprada la fiscalía que tienen patrullas Oye, si ¿sí es cierto, ah, tenían una, una policía cuidándolos, ¿no? ¿O cómo era eso? No, mira, viejo. Bueno, a ver. ¿Cómo, cómo control, se controla la policía de los Reyes? A ver, échale. Hay un hermano de Huicho, se llama Alejandro. Alejandro. Chávez Barragán. Ese cabrón, ajá, ese cabrón es, es como director. Dale cuenta que tienen, tienen a un pinche director, nomás, nomás como enfrente, pero que no sirve para nada. Dale cuenta, o sea, el, el que manda ahí es el hermano de Huicho. O sea, el director de seguridad pública de los Reyes no manda a la policía, manda el hermano de Huicho. No, señor, se la manda, la manda el, el hermano de él. Y el hermano de Huicho se llama Alejandro. Sí, un mato pendejo, ¿verdad? un mato pendejo, y todos saben de los Reyes, un mato pendejo. Pero lo, a, atrás de él está Huicho. Entonces, ¿será Huicho el mero jefe de ahí de, de, de los Reyes o será Poncho? ¿Qué, ¿Qué sabrás tú que anduviste con ellos? ¿Qué sabrás tú de esa versión que dicen? Que lo que pasa que Poncho hace lo que dice su vieja de él y que si Eulogia le dice que tiene que dejar a Huicho hacer lo que quiera, pues que por eso Poncho no mete las manos. ¿Será tan güeyón Poncho para dejarse mangonear por Eulogia? No, pues sí, sí, sí, sí, sí, sí lo mangonea el güey de Huicho y, y la mujer y lo mangonea así. O, sea o sea que te voy a decir, mira. Ahí, ahí con... Guichu, Poncho no puede dejar a Guicho fuera porque a le sabe muchas chingaderas a Poncho y Poncho no puede dejar a Guicho fuera igualmente porque le se saben muchas cosas entre ellos mismos que se han hecho que si, ya, ya sea de un secuestro de, de Julano de Peribán o de Julano de los Reyes, que mucha gente también lo sabe y tanta gente que han desaparecido también ahí en, en Peribán por eso le digo a la gente que miren, no se trata nada mal de denunciar ¿Ustedes creen que todos los señores de las aguacateras que les quitaron las empacadoras ahí en Peribán, allí en los rumbos de los reyes y alrededores, allá para Tangancícuaro, ¿no? ¿para dónde eran las, las aguacateras esas que les quitaron las, las empacadoras, tú, Miguel? No, eso, eso lo tiene ahí mismo en lo, que, en lo que es el área de los reyes, hasta eh. llegan hasta Tinguindín ellos. Ah, eh, Tinguindín. Sí, Tinguindín. Ok, ¿ustedes creen que la gente de Tinguindín que tienen empacadoras, que tienen huertas de, de aguacate, no van a tener dinero y poder para ir a la fiscalía y poner una demanda, claro que sí pueden ir mi gente, pero el problema es el mismo, o sea, la gente aunque tenga dinero, prefiere mejor hacer lo que Huicho y Poncho quieran, a ponerse en contra de ellos porque les queman la empacadora, los desaparecen por completo con y Familias, o les quitan las huertas, o les quitan los carros, o siempre y sencillamente los dejan fuera de lo que es el negocio del aguacate, de ese nivel está el asunto, hace por ahí unos meses una persona me estaba pasando la información, de cómo se maneja el control del aguacate ahorita en Michoacán, nomás que la persona, creo que entró para Estados Unidos por asilo, yo creo que va a estar ahorita en en detención, por eso ya no me pudo contactar, ya no me pudo mandar la información, pero él me estaba mandando información de que, al parecer, si estamos en lo correcto los pueblos unidos controlan la venta del aguacate hasta para acá para Estados Unidos y muchos de esos trailers de aguacate los utilizan para pasar drogas y para pasar otros productos y de regreso los trailers llevan armas a Michoacán también para surtir esos mismos grupos eso me lo estaba diciendo la persona que les digo entró por asilo debe estar a lo mejor en detención y por eso ya no me contó todo el asunto como estaba Quedó de mandarme este documentos, quedó de mandarme fotos, quedó de mandarme notas de dónde les han agarrado cargamentos que me dice, mire este cargamento era de los reyes, esta carga era también de ellos, estas armas eran para ellos y cosas así, pero está cabrón el asunto por ahí, o oh, tú qué sabes de eso Maguey? Se le desconectó la... Hola. Sí, te comentaba. Si ¿Sí, sí sabes sobre eso. Oh, creo que es muy cierto. Es muy cierto lo que estás hablando. También te voy a decir otra, otra muy, muy... Algo bueno, mira. El arándano, las alzamores, las hambuesas. Ellos le quitan dinero al que se encarga, al empresario, al, al, al, al, al, que tiene, al que tiene el encargado de todos los empaques que van para oh. Estados Unidos, ¿verdad? De importación. Ajá. como un consejo o algo así que se encargue de eso Magui? o sea algo que sea fuera de la delincuencia que se encargue de eso siempre utilizan gente que sí son empresarios o que sí tienen de alguna manera pues eh, trato con el gobierno para justificarse para escudarse como en tepeque por ejemplo no llega el gobierno a tepeque salen los ganaderos a decir pues de que ahí no es el problema que el problema son los galicos que el problema es más adelante lo mismo ocurre también en los reyes entonces Sí, señor pero ¿tienes? ¿tienes? ¿tienes? ¿tienes? conocido muy reconocido él por la sociedad buena de los reyes, ¿A qué, ¿qué le hicieron? Ahí le tuvieron que echar la culpa a uno de los trabajadores de Poncho para tapar al para hijo que, que lo había matado. O sea que todavía hay gente, gente bien en los reyes, gente que quiere trabajar bien, pero que de alguna manera tienen que hacer lo que ellos quieran porque pues no hay de otra, ¿no? Oye, imposible que quieran al hijo de su puta madre de huicho O igualmente a Ologia ¿Por qué? Tienen 25 años, oílo bien De 25, 26 años vendiéndoles heroína a la gente de los reyes ¿Verdad? Y, y el mentado, el, cuando en aquel tiempo que era el pinche cristal Y ahorita el hielo Ellos tienen ese tiempo que te estoy diciendo yo vendiéndoles droga a los reyes La riqueza que tiene Poncho ah, Es de extorsión de secuestro y de venderle droga a los reyes la heroína, que era, era lo que más vendía antes chiva el güey o sea que tienen 25 años controlando en los reyes a la gente claro que sí señor, claro que sí y, y, y, y, que, y que me desmienta alguien de los reyes si, si estoy diciendo mentiras entonces imagino que ya son dueños yo creo de todo el pueblo ¿no? de varias cosas Pues imagínate con cuando... sí, un, un, ¿Sí? un hermano de Huicho, un hermano de Huicho, dos hermanos de Huicho tienen empaques, empaques de aguacate, tienen visa. Oye, tienen visa los güeyes. ¿Por dónde sacaron esa visa? Por la gente que, que tuvieron que amenazar, y por ejemplo, a un aguacatero que, que realmente es de la sociedad bueno, que, que, que, que, que les... sí pues, pues parte de los requisitos para poderte dar la visa pues de, de que tengas supuestamente negocios y de que tengas un asunto que ir a hacer me imagino que con todo lo robado pues lo presentan como si fuera de ellos y ya con eso pues consiguen la visa pues te comentaba imagínate tú que al Garín cuando quitaron, le quitaron la vida al Garín se quedaron con la casa de Garín se quedaron con la casa de la mamá de Garín y así tanta gente que le quitan la vida ajá, comenta con eso que dices de la casa Mano echando, ahí con las casillas que estás agarrando, vas a ver lo que te va a pasar acá, por, para, acá para, para, para tu rancho, puto. Aquí el limoncito y las lomas, vas a mirar a lo que te vamos a, a quitar, hijo de tu puta madre. Por todo lo que todo lo que, lo que han estado siguiendo robando ahí en Buenavista, hijo de su puta madre. No, pues todavía hacemos días ¿no? Por ahí que encontrar una. Si es el limoncito ese rancho donde tú dices que corre Poncho para allá cada que le cae el gobierno a los reyes, ¿no? Es el... Sí, pues allá fue donde encontraron hace poquito una muchacha no hace unos hace unos días apenas no pues ahí, pues ahí la que encontraron ahí, también en el río hace hace tiempo eh, eh, de, ya ya mal de mal estado fue también la pues, los reyes saben claro todos los reyes saben quién quién son estas putas lacras nomás que la mera verdad tienen al pueblo sometido en miedo a, a, tienen miedo la mera verdad sí si tienen miedo ¿Para acá te preguntan que si está muy lejos del día que vaya a regresar Magaya a Buenavista. Salen pues yo desde aquí donde estoy. Pues es con decirte que, que, que ya estoy dentro de lo que es el pinche municipio. O sea, en el municipio de Buenavista ya está el de regreso. Afirma. Ah, ya que estoy a un ladito del cerro, ya más, subiéndome al cerro, va, va a chingar su madre el gordo, va a chingar su madre y Buenavista, ahí lo, lo, la mancha y el periquito que anda por ahí. Ah, hasta el periquito no lo vas a perdonar? a ese perico le voy a matar hasta, hasta el hermanito chiquito que tiene el hijo de su puta madre hasta ese me voy a llevar, te voy a acabar con la gente hijo de tu puta madre, vas a ver perro oye Maguey, yo me pregunto, tú como delincuente Maguey, dime tú, tu opinión sincera ¿por qué crees tú que la gente le tiene esperanza a personas como ustedes? para que les quiten a esa gente de encima, ¿tú crees que sea tanto el daño que les ha hecho esa gente? que dicen, pues mejor que venga otro cabrón a que seguir esperando que el gobierno lo haga, pero ¿qué es lo que tú crees, Magui? ¿por qué crees que la gente te pide ayuda a ti? Sí, porque una cosa es la lloradera que se cargan las, las nenas unidas Pues ya decía la señora, pues aquella que cuando te corrieron de ahí de, de Buenavista, dicen que llegaban a las tiendas y se llevaban hasta, hasta las toallas sanitarias. Se no, son güey. Ahí tienes, aquí, no sé si hace unos días atrás, ahí tenían como unas alrededor de 300 vacas robadas en una bodega. en unos uno corrales que está atrás de un negocio, de, de estos de limón, de, de este cabrón, ¿te acuerdas de un morro que se quiso hacer el secuestrado un monadista, que, que, pa, que lo había secuestrado al maguey, que era puta madre, y que era puro pedo de ellos? Ahí tenían todo ese ganado hace unos días, en día, y, ya, y ese ganadito, mira, un, un poquito lo suben para los reyes, para lo, pa venderlo por allá, y otro ahí para dar palabras de, de, de pinzándaro, y esas, esas partes, o catalinas ya le dan para otros lados. ¿Tú has secuestrado gente para sacarle billete, Magui? Jamás, mi viejo, nunca. Están preguntando, están preguntando acá de... de... Oh, dice Magui, cómo nos gustaría que un día no muy lejano nos regalara la dicha de mandar a, a fumar a Poncho y a Huichu. No, está muy cabrón, te van a retacar de militares ahí todos los reyes en ese dinero, verdad yo les digo y ya les dije una vez, si ocupan dinero, si necesitan dinero, díganle a mi papá viejo, acá sí hay billete y por lo bueno, no sé, ustedes saben de dónde viene el billete, no, no, no, no hay dinero robado por acá preguntan de, pregúntale al maguey que qué opina de la mancha jefe de plaza, dice maguey que no es cierto, ya contestó maguey la, la pregunta Que cuando se da una vuelta por Tarecuato, que hay muchas gallinas que corretear, pues yo creo que no debe andar tampoco tan lejos de Tarecuato. No está muy retirado Tarecuato de ahí, del de municipio de Bonavista, o sí, ¿Madre? No, hace poquito ya andaba pegadito, pegábamos muy cerquitas por ahí, pero esto, esto ya es como trabajan con, con, el, con, el, con el gobierno, pues no, no quieren pelear, quieren, quieren que el gobierno les haga el trabajo. Pues por ahí andan presumiendo que según tienen ya comprado al nuevo gobierno que llegó y que ya es cuestión de días, creo, para que inicien. Tienen como una semana prometiendo que ya van a empezar a trabajar y pues yo sigo preguntando allá en los cuarteles, todavía no se ve nada en los cuarteles. No, no, no creo, creo digo otra vez yo, yo a mi pensar y, y, y, y lo que yo miro pienso que, que esto, el, el gobierno les está, les está Ah, sé ¿sí que nomás les están cobrando y no, y no les van a dar nada <risa> No, no, pues tú sabes, acá, acá los jefes, cómo, cómo se manejan ellos Mañana pasado lo que le van a decir que qué su madre Ustedes y yo déjenle de caer a los hijos, de su puta madre No, es que lo que la gente no entiende de alguna manera Que lo que Maguey les pide, no es que lo protejan Maguey lo que les dice, nada más déjenos Darnos con ellos, terreno a terreno y con eso es suficiente, o sea es lo que dice Maguey. Maguey no quiere que lo cuiden, o Maguey no quiere que vayan a agarrarlos, dice Maguey, que él menos se encarga de castigarlos, nomás que se abra el gobierno pauladito y que los dejen solitos para el topón, así como ellos presumen que están listos para el topón, pues es lo que Maguey les ha pedido, nomás que pues el gobierno pues no se quita, siempre se atraviesan. Ahí estaban retándose ayer en el terrero Los del voto estaban retándose allá con los de las cuatro letras. Pero cabrón, pues a un lado del voto está la base militar. <risa> Nada, pues solo, solo así, solo así gritan los güeyes. No, mira, para pa, más pa, pa, así, los pinches, pinches viagras, pinche los pinches viagras son los más pendejos para pelear pelear. La gente del voto, la gente del voto es otro, otro puño de gente pendeja para pelear. ¿Te digo por qué? Porque pregúntales a los hijos de su puta madre cuánta gente les hemos matado nosotros, la gente de Buenavista, cuánta gente le matamos al voto. ¿Eh? y cuánta gente le hemos matado a los viagras, al tronado nos hemos retado cuando, cuando les peleaba a Guanavista, yo hablé con el pinche tronado una vez, y nos retamos y, y vamos a pelear, y como salía corriendo el hijo de su puta madre fui y lo saqué del cerro de, de enfrente de Santana de la huellera, de allí lo saqué se fue corriendo el hijo de su puta madre hasta los últimos allá pegado a a, a, a, a lo, lo que es pensando ya ¿verdad? a Simanca allá fue donde se escondió el puto ¿Eh? Las veces que nos topamos, el pinche tronado corrió el güey. O sea que tú sí los has correteado directamente, Malek. Tú se sí los has topado de cortito. Claro, mi Diego, pregunta a los güeyes aquí. No, Diego, yo les he dado unas putizas. Yo les he dado unas putizas. No, mi muchacho. O sea, yo con mis muchachos, claramente, va Con los poquitos que me han seguido. Porque te voy a decir, a veces me tocaba llevar 20 y cuando ya yo al punto, ya nomás miraba 12 o 13. Y me decían, <risa> Pero de que le echábamos putazo, le echábamos putazo. Y ellos, claramente, lo saben. Oye, oye, Maguey, hablando de eso, de echar madrazos, te voy a preguntar, y entonces, La Mancha y todos estos güeyes que se te voltearon, ¿a poco no se echaban madrazos con los diablos también? No, te voy a decir. Puta madre, el puto a la mancha lo mandaba, lo mandaba así como, eh, güey, ve, ve, ve tú allá un lugar y él hacía lo mismo. Escuela de estos hijos de su puta madre, un show, tiraba unos balazos y llegaba corriendo para acá, apuntaba uno. decía no, pues ya nos agarramos a putazos. E incluso, <risa> balaciaba camionetas del mismo para decirte, pues sí se había agarrado a putazos. Ah, te, te hacía montajes del, el mancha, di. <risa> cierto, ciertísimo, estoy diciendo. No, Digo, a lo mejor, a lo mejor, yo, yo, yo, yo también, ¿para qué te digo que, ah, que soy, soy un cabronazo? No, pero yo, yo, yo hice el ánimo, yo hice el ánimo, y de que a lo mejor, a lo mejor, me chingan antes de, antes de partirle su madre a Poncho, ¿verdad? A lo mejor, pero somos 30 cabrones, Hoy lo que somos 30, que vamos con el mismo objetivo, de partirle su puta madre a Poncho entonces si me matan a mí quedan 29, si me matan a 5 y mis muchachos, quedan 25, más 2, 300 que me presta mi papá, le voy a partir su madre a poncho pues ahora sí, como dicen por ahí, que Dios te oiga, Maguay, y, que, y que nos conceda el gusto, pues, de ver, de ver al Pablito, al Huicho, mascarita, al Punky, a toda esa bola de lacras que de alguna manera, pues sí, este, hay mucha gente por ahí que tienen acumuladas las deudas pendientes. No, y para toda la gente de los reyes, mira, para que sepan. Y ellos saben cuál es el mal de los reyes, oiga. Sea, los conocen a los hijos de su perra madre, a los sobrinos de Poncho. ¿eh? No les voy a dejar ni para remedio a los hijos de su puta madre. <risa> Me los voy a acabar a los güeyes. Porque todos, oigan bien, el pendejo de Poncho los enseñó a matar gente amarrada, Lara. Yo, lo vi, yo mis ojos lo miraron. ¿verdad? De matar gente amarrada, que porque, porque decía Julano que se robaron un huevo, una pinche herramienta, ¿entiendes? Así de fácil, los amarraban y los mataban y los aventaban al puente de Turbias. Era fíjate, tenemos 1500 en vivo, tenemos 23000 de alcance y ya tenemos 350 suscriptores nuevos en un video de Maguey. Por eso le digo que de los videos de Maguey, mero se suscribe gente por montones. Se han suscrito como dos mil gentes escuchando al Maguey en vivo. La neta es el cabrón que más, que más seguidores nos da. 350 seguidores nuevos tenemos ahorita. Nuevos agregados en, en el canal. Te voy a decir otra cosa, los pues, mira. Y ahí para, para para la gente de la rona. Cierto, no, mi gente de la rona. Ahí vive el gordo. Dicen, ahí vive el gordo. No es cierto que ahí vive. Eso no él piensa pelear en la ruana, porque este pedacito donde estamos aquí pegadito ya, aquí a un lugarcito aquí, cerquitas, él piensa pelear en la ruana, pero, ¿cierto no es cierto la gente de la ruana? Cuando andaba el Rambo, yo el Rambo los hizo correr cuando traía 14 o 15 muchachos, los, los hacían correr, se iban hasta el pinche callejón de, la, de las iguanas por allá, o Papi zándaro pero el solo Rambo los estaba haciendo correr, Ahora con el montón de gente que nosotros traemos Este puto ya está escondido en la ruana Porque piensa pelear en la ruana En la ruana no vas a pelear Te vas a ir a correr de vuelta Hasta Pinzándaro y Catalinas Como lo hiciste cuando te ibas a partir Tu madre gordo, te acuerdas cuando estaba gritando, sáquenme, sáquenme que, que <risa> Allá va el herido allá por la plaza Allá va el chavindecu herido Te acuerdas que cuando te vas por el radio Puta mierda o sea, o sea que también Al gordo ya lo hiciste correr una vez Sí sí, sí, sí, sí lo sacaron, sí lo sacaron, esa noche lo sacaron al güey de donde estaba, de la casa donde, estaba él, donde supuestamente él estaba peleando, lo tuvieron que sacar de esa casa. no, pues es el, es el que estaba retando hace rato ahí en el, en el radio, ¿no? El, el, el audio que anda por ahí es del gordo que está retando, ¿no? No, ficho gordo, no te trae nada, no te trae nada el gordo, es mentira, es mentira. Ni, te voy a decir, nada viejo, la neta, la mera verdad de ni, ningún cabrón. Copa, ni ningún ningún güey peleaba me entiendes? es mentira es mentira Lara cuando nos tuvimos cuando tuvimos en la parte que te digo de, de puré pero te las asalta arriba de Zamora este, era mentira todo ¿me entiendes? porque se juntaban te digo treinta camionetas de militares 30 camionetas de de, una, de un grupo de policías que, traía, que traían pagados por el, por aquel te acuerdas por el filipino el, el, el, filipini el, sí filipini entonces iban, iban 60 camionetas de gobierno, y otras 20 que mandaban los viagras, y otras 20 que mandaban pollo, ¿Quién cabrón nos iba a querer pelear viejo? ¡Nadie! O sea que nunca hubo agarres, y nunca hubo enfrentamientos, ¿entiendes? Era mentira todo. Ah, de la vez del agarre que tú dices era cuando traían al... Cuando traía John Rambo, traía al Zancas, ¿no? Todavía. Nunca nunca anduvieron peleando. Ah, oh, pero cuando dice que corretearon al, al gordo en la ruana. Oh, sí, sí, sí, sí, señor, sí. Era Zancas y era, era Rambo, ¿no? Una vez nos lo metimos hasta lo que fue pincándolo, Diego, hasta pincándolo, cuando, cuando el puto votos le, le dio, le, se, se, le, se le volteó el voto, se le voltearon todos. Ah, tú andabas con el voto cuando, cuando el voto decía que era de las cuatro letras. El champón, mi ratón. Sí, ándale, diferentes grupos, diferentes personas mandaron gente esa noche, esa noche, para chingar al gordo. Entonces mi gente, mi gente se juntó, se juntó con la del Votos, sí. Allá se juntaron para pegar a, a lo que era Pinzándaro. ya, ya después de que pegaron, pues cada quien se dividió por, el, por otro, ¿verdad? por cada quien de donde habían llegado. Sí, le iban a pegar al gordo porque supuestamente, bueno, el Tena le había pedido dinero a Mencho. El voto le pidió dinero a Mencho, el ratón le pidió dinero a Mencho y bajaron todos el chompón con el ratón, con el tena, bajaron a Pinzándaro según para, para corretear al gordo, pero duraron como tres días tirándole balazos de una papayera, y nomás nunca lo pudieron sacar al cabrón ahí de, de Catalinas por ahí fue donde se cerraron, ¿no? Hubo, fueron tres días que duraron ahí echándose fregadazo, pero pues hay quien dice que ya nada más le estaban tirando a la pura papayera que el gordo ya ni estaba aquí. No, es mentira, fue, fue un día nomás, al, al, al otro día, al otro día un vato que le dice que era gente, era gente de los votos, le dicen el mariachi, le dicen el mariachi, ese vato se mete con un grupo de gente a caminar por el lado de Simanca, a llegar ahora por atrás, ¿verdad? Al gordo así como le gusta, puede ¿eh? ser, esa noche le iba a la ese grupo de, de ese muchacho ese de mariachi se juntó con unos militares y chingan a alguien a, a chingan a un militar de los buenos o sea no sea un capitán a un cuadro, a algo pero nada alguien bueno y a otro día se voltea el pelo haz de cuenta que el, el gobierno se, se le viene a la gente y, y los, los quita para atrás ese ese mariachi ¿quién era del del voto era era troyano sí sé. órale no, pues sí. la, la gente, la gente Maguey está esperando todos los días, manda el mensaje que si ya mero va el Maguey para Buenavista, que si ya mero recupera Buenavista, que ya están hasta la fregada, que acaban de subir, creo otra vez el, el costo de la basura. No, están tan, tan cabrones, están cabrones, están sacando, tan, tan, tan, tan, tan, tan... Sí, sí, robando, te digo. no es raro, de, de los viejos no es raro, güey. porque el gordo, el gordo, te digo, el gordo siempre ha dicho que vive del pueblo, güey, que lo dejen a él solo, que él vive del pueblo, ya, de sus pueblos, ¿verdad? Siempre ha dicho él que desde de allí vive el güey, pero por lo raro, las lacras estas que, que, que se decían comunitarios, que, que, que, que, que, que, eran, que, que cuidaban a, al pueblo, era mentira, pinche, pinches... pinches la creencia de, de TTP, que igualmente les gusta cobrar eso las cotas o, o igualmente el, el, el, el esconder a una persona por ahí pues tú sabes que es un secuestro y quitarle unos millones pero pues es un secuestro ¿verdad? así mero no pues maguey ¿qué nos puedes contar tú de de, de huicho ahora que nos están preguntando te digo por allá por por otros países que supuestamente no saben no sabían quién era ese personaje Llamado el, el R5, el R, R5, ¿no? R15, se R5 se hace llamar el güey. Este, el R5, ¿eh? ¿qué, ¿qué nos puedes contar ese güey? ¿De dónde salió el cabrón? ¿De dónde se hizo tan poderoso? Eh, ¿Cuáles son sus orígenes de ese güey? <risa> ¿Cuál puede, cuál De, Ustedes creen porque tiene un montón un, un, no, no, un montón de dinero Porque no no es mucho lo que tiene ¿verdad? este Eres cabrón No, mentiroso pues, pues, Por tener dinero no eres cabrón ¿entendés? Y de la forma que lo tiene, pues menos verdad Un cabrón que tiene dinero porque se rajó el hombro es cabrón, que anduvo ahí trabajando de abajo, Desde abajo para arriba ¿verdad? Pero estos vatos no, no no no le hicieron así Estos vatos, tú sabes cómo estuvo, cómo, cómo apañaron el, lo, lo que fue La plaza de los reyes, cómo la agarraron ¿Me entiendes? Había mentiras que, que, que, que venían por el lado bueno, pero no, era, era mentira eso. No, eh, siguen siendo una lacra los güeyes. Porque según el, el Huicho, según el equipo que él tiene, que son 1.500 gentes contando los grupos del mascarita y los grupos que trae también la venada. No, están muy equivocados, no, pero en duda ahí, ¿cuál es? Mil... Pues vamos a mirar, pues va, al no cabo paquete, pa que vamos a hablar mucho el día que, el día que estemos por ahí cerca, o sea, ahora, ahora que estemos por aquí cerquita de la Lomas o de, o de tu rancho o tu huicho, a ver si peleas puto, maricón cabrón, no peleas puto, ¿entiendes? ¿Cuándo fue la vez cuando, cuando, cuando, cuando te puso la, la putiza de los policías? ¿Dónde dejaste a tu sobrino, pendejo? ¿Dónde dejaste? Te aventabas una toca para adelante y, y, y te echabas para atrás, güey, y saliste corriendo a la blindada y se quedó el pendejo de tu sobrino, el hijo de Poncho. Sin cubrirse, porque tú te querías pelar, güey. <risa> Nunca... Dice por acá que dile al maguey que quién le dio jabón en la boca a mi cuñado. Ah, cabrón, ¿de cuál cuñado? gay como siempre por por pues favorecernos acá con tu presencia siempre de alguna manera si sí levantas levantas bastante audiencia hay un chingamaral de gente que que te quiere de manera inexplicable este mándale por ahí por cierto mándale un saludo al andrés talavera al argentino al boludo cómo te quiere ese vato vale de una paseada por allá. Sale, pues Maguey, pues muchas muchas gracias como siempre por tu atención y pues algo más por ahí que tú quieras comentar, algo que le quieras decir por ahí a la gente que tiene sus esperanzas puestas en tu regreso. No <risa> ah, pues, sale, vale, gracias. pues ahí tienen al Maguey para todos los para todos los fans del Maguey ¿eh? 1700 este, en vivo 300, déjenle digo cuántos son acá cuántos suscriptores nuevos dejen checo el reporte 354 suscriptores nuevos Suscriptores nuevos quiere decir que se suscriben al canal viendo un video. Gente que dice, se tan bueno, este video me gusta. La mayoría de la gente, eh, bueno, de los, de los videos que más gente se ha suscrito, son esos videos de, donde habla este carajo del del maguey. Por acá nos comentan, faltó batallones. Sí, se nos pasó. Nos, se nos pasó. Lo que pasa es que se me estaba descargando el teléfono. Tenía solamente ya 19 de carga. Este. Se estaba descargando. Ya no alcanzamos a saludar a Mataleones, pero por ahí, por ahí seguido, este, seguido manda saludos Mataleones a sus camaradas que tienen por acá, por este lado. Dice por acá. Uh... Salud. Espérame, estoy viendo estoy leyendo los comentarios. Dice Enrique Gil Sánchez: mándeme un saludo para mi esposa, Sargi, aquí en el Estado de México. Y mándeme un saludo a Maguey. Saludos para la esposa de Enrique Gil, saludos, señora del Estado de México. Mira por acá: ¿quién es la venada? La venada es un vato que trabaja a las órdenes del, del metro. Trabaja las órdenes del metro, es el que trae el tiradero de gente y levantadero de gente allá para Zamora, para allá, para aquellos lados. Saludos, saludos a todos. Ahí estamos, mi gente, como siempre, le mandamos un saludo y un besote a la preciosa Gina. Besote para Gina, saludos para la abuelita del tocayo, para el tocayito también, tocayito, saludos para ti. Saludos para la señora preciosa de los cachetitos bonitos, señora María Rubalcaba para el Más de Valladares. Saludos para Alfonso Vázquez, Nando Cruz, Rafi Hernández para el Chino, Tel Aviv. Saludos también para el Sniper Elite, Angélica Uribe, Úrsula Polanco, la señora Verónica Crumen y sus bebés. Ya tiene otra bebé nueva, la señora Verónica Crumen. Saludos también para Adrianita, Adrianita América. Saludos, Adriana América. Dice que Dios cuide a ese hombre porque son hombres y no payasos. Saludos, Sergio López. Dice Sheila Aguilar, mándeme un saludo a mi novio en Toluca y para él. Mándeme un saludo a mi novio en Toluca y para él. Ah, caray, no le entendí. Saludos, Sheila Aguilar. Saludos para su novio. Yo creo lo que quiso decir, ¿no? Saludos, Cristian Doñán. Saludos, Lupita Mendoza. Saludos, José Covarrubias. Un gusto escuchar a Maguey, dice Tania López, saludos, saludos también por allá. Juan Gómez, saludos de parte de la familia Gómez, saludos, saludos, gracias. Que pasen buenas noches y dulces sueños para todos. Pero oye, Crumen, saludos, señora Chula. Dice Sheila, salud para Maguey, saludos, Maguey, por ahí debe estar viendo el video, yo creo todavía. Dice, uh, ¿por qué hay tantos desmadres, Zamora? Pues porque el gobernador les permite hacer lo que quieran, y me imagino que unos no se dejan y otros se defienden esa es la realidad, saludos, Sargi, y cuídese mucho, se le estima, gracias, Diego García, saludos, Saúl Medrano, J. Briceño Efraín, saludos también, eh, Alma Leticia López Castillo, saludos, Alma Leticia, dice, Juan Gómez, saludos, ya saludamos, de la familia Gómez, César Castro, saludos también, saludos para Santiaguillo, Sargi, saludos, Luca López, allá para Santiaguillo, Lobo Solitario, saludos para Monterrey, saludos, eh, comando todos, oh, blá, se me pasó, los buenos presentes, saludos, saludos también para el compa Talavera, por ahí le mandó saludos del Maguey, efectuosos para él, Yaverito, saludos comandante, saludos, Juanito Sebastián, saludos del de Guerrero, saludos, pues ahí estamos, muchas gracias mi gente, saludazos, Daniel del Valle, dice, eres mucha medicina, saludos, gracias del Valle, Oye, hay mucha gente que le encanta escuchar, al carajo del Maguey. Saludos, Pruándiro. Saludos, Sergio López.